Iniciar el espacio del día de hoy con dos comentarios de manera muy puntual y precisa. En el día de ayer el presidente Luis Abinader llama la atención a los ministros y lo manda a hacer, mire, trabajos en las calles, específicamente a los ministros a hacer gobierno en las provincias a visitar las provincias, diciéndolo de una manera tal vez tan técnica y en el lenguaje del presidente, pero yo me atrevo a interpretarlo y ponerle un poquito más a esas palabras, a que salgan a las calles, a tener contacto en esos pueblos y en esas provincias donde ellos son oriundos cada uno, sin manera muy importante, donde se necesite la presencia del gobierno, como bien lo hace el presidente Luis Abinader, el presidente también a esos ministros visitar los programas y los medios de comunicación para poder comunicar y que sepan las... Mire, la población en sentido general, ¿qué están haciendo cada uno de ellos en sus dependencias? ¿Qué <tose>